Our English. Explicaciones prácticas sobre cómo aprender inglés diseñadas especialmente para los que saben español. Para nadie es un secreto que cuando empezamos a aprender un nuevo idioma, en los dos primeros temas que pensamos son el abecedario y los números. Como profesor de idiomas pienso lo mismo, son esenciales sobre todo para aprender pronunciación. Pero antes de empezar con el abecedario recuerden pausar el video cada vez que necesiten tomar notas. El abecedario en inglés es muy parecido al que tenemos en español, pero diferencias. Bueno, el inglés no tiene la ñ ni tiene la, l, la ll o la rr, que sería l e o r, algunos años atrás, en algunos países de Latinoamérica. El abecedario se pronuncia así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, B, Q, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Te recomendamos esta actividad que tenemos debajo del abecedario para practicarlo. Se trata de decir oraciones como, esto es una mesa. En inglés sería, this is a table. T, A, B, L, E. Entonces dices, esto es una mesa y la deletreas en inglés, claro. O, that is a cat. C-A-T. Practiquen esto con vocabulario conocido o con cosas u objetos que les gusten. Vamos con los números ahora. ¿Cómo se pronuncian en inglés entonces? Desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 0 se dice 0 o se dice O oh. Un uso de ese O oh Puede ser este ejemplo que tenemos diciendo el número de celular My mobile number is 3, Practíquenlo 5, 7, con números familiares Vamos con los números del 11 al 22 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22 Vamos ahora con los números de 10 en 10 del 30 al 90 30 40 50 60 70 80 90 el bloque de números que tenemos al lado derecho, señalado por la manito amarilla, es para practicar. Entonces podemos hacerlo como en el primer ejemplo, en la primera fila. 12, 13, 15. 12, 13, 15. Ahora vamos con los números del 100 al millón. Lo importante es saber cómo se dice 100, cómo se dice 1000 y cómo se dice millón. 100 se dice 100, 200, 200, 300, 300. 1000 se dice 1000, 1100 se dice 1100 y 2000 se dice 2000. Millón se dice millón 2 millones, 2 million. Recuerden que aquí tienen estos de la mitad de la pantalla para practicar. Y ahora vamos con los retos. Reto básico para el abecedario: deletrear objetos y tu nombre también. Por ejemplo, si te llamas Kevin Alberto Rodríguez Camacho, todo completo. Y decir el alfabeto de la Z a la A. Reto medio. Eh, deletrear un, un dicho o un refrán por ejemplo camarón que se duerme decirlo y decir o leer el abecedario de la seta al revés eh, y reto avanzado deletrear un párrafo entero de un texto ustedes definen la extensión y decir el alfabeto al revés también vamos con los retos de los números el reto básico es decir un número de teléfono o celular uno a uno número a número reto medio decir un número de teléfono o celular y un número de identificación, puede ser cédula, eh, registro civil, acta de función que en este país a veces se pone de moda, eh, y decirlo bien, separando por puntos y con el apóstrofe de millón. Y el avanzado, es decir, todos los números que vean por 5 minutos, listo, y incluyan su número de celular o su número de teléfono y un número de identificación. Y recordemos que realizar prácticas con ejemplos familiares nos ayudará a recordar la información más fácilmente. Well, I think this is awesome that you finished the video, remember to like, remember to share the video and also to look for us in Instagram. If you haven't subscribed, so do it now. See you in the next bilinguals.